decía así Santa Teresita del Niño Jesús. Mi camino es todo de confianza y de amor, y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo. A veces, cuando leo ciertos tratados espirituales, en los que la perfección se presenta rodeada de mil estorbos y trabas, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón, y tomo en mis manos la Sagrada Escritura. Entonces todo me parece luminoso, una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil, veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Dejando para las grandes almas y para los espíritus elevados esos brillantes libros que yo no puedo comprender, y menos aún poner en práctica. Me alegro de ser pequeña. Pues solo los niños y los que se hacen como ellos serán admitidos al banquete celestial.